Cloruro de magnesio. ¿Cómo ayuda el magnesio a nuestras hormonas? Calma el sistema nervioso y evita el exceso de cortisol ayudando a regularlo. Cuando este funciona correctamente, todos los demás ejes hormonales, hormonas sexuales y tiroideas también funcionarán correctamente. Existe una estrecha relación inclusive entre la deficiencia de magnesio y la infertilidad en las mujeres en particular. El cloruro de magnesio es, de todos los minerales, el más indispensable, especialmente después de los 40 años, cuando el organismo comienza a absorber cada vez menos de este mineral de la alimentación, provocando vejez y diversas enfermedades. Por eso debe ser consumido también dependiendo de la edad. El cloruro de magnesio no crea hábito, pero al dejar de consumirlo perderá su protección. Una persona no conseguirá escapar de todos los males simplemente por tomar magnesio, pero al consumirlo hará que todo sea más saludable. Este no es un remedio, es un mineral indispensable para nuestro cuerpo, sin ninguna contraindicación y compatible con cualquier medicamento en simultáneo. Tomarlo para una enfermedad determinada como esta, equivale a reordenar todo el organismo consiguiendo así una cura integral. Infusión de raíz de coche negro Ha sido empleada desde hace años por los nativos americanos ya que promueve la regulación de todo el ciclo menstrual. Es efectiva para reducir la inflamación del útero y favorecer su relajación. Actualmente se utiliza como una alternativa a la terapia hormonal. Infusión de diente de león Se trata de una planta que contribuye a la salud del hígado, un órgano que juega un importante papel en nuestro metabolismo y que puede favorecer al equilibrio hormonal. Se puede aprovechar tanto la raíz como las hojas del diente de león. Jengibre Son muchos los beneficios de consumir jengibre. Sus propiedades medicinales son ampliamente conocidas y contribuye a mejorar la circulación favoreciendo la irrigación sanguínea del útero, lo cual puede ayudar a reducir la inflamación del útero mismo y ovarios. Infusión de hojas de frambuesa. Esta planta puede ayudar a tonificar los músculos del útero, favoreciendo así una mejor irrigación sanguínea, normalizando la menstruación. Se utiliza frecuentemente para prevenir el sangrado excesivo durante la misma y es una de las mejores plantas para la salud uterina. Infusión de sauce gatillo. Sus frutos contienen flavonoides como vitexina, diterpenos, los cuales parecen tener mayor relevancia en las propiedades farmacológicas. También contienen iridoides, aceite esencial y ácidos grasos poliinsaturados. Es emenagogo, lo que quiere decir que favorece el flujo menstrual y se utiliza en alteraciones del ciclo de ésta. Su efecto fisiológico es regulador de los estrógenos y estimulante de la progesterona. Inhibe la secreción de prolactina disminuyendo sus niveles en sangre, ejerce acción directa sobre la hipófisis provocando la estimulación y la producción de una hormona luteinizante y disminuyendo así la hormona folículo estimulante. Los frutos de sauce gatillo o sus extractos estandarizados están indicados en el tratamiento de irregularidades del ciclo menstrual también, como el síndrome premenstrual, sofocos, hinchazón, mal humor, dolor de cabeza y amenorrea o ausencia de flujo menstrual. Se puede utilizar en el tratamiento de la infertilidad y el tratamiento de síntomas asociados a la deficiencia de hormona luteinizante, siendo muy útil en fibromas como el síndrome de los ovarios poliquísticos. Aceite de onagra es una rica fuente de omega 3 y 6 y se emplea con frecuencia para regular el ciclo menstrual, favorece la salud del útero y sus propiedades pueden aprovecharse para tratar miomas uterinos. Se utiliza con gran efectividad. Para equilibrar el metabolismo y para la correcta producción de prostaglandinas, precursores de las hormonas, las cuales regulan muchas funciones de nuestro cuerpo, así como del correcto funcionamiento de las células del organismo en general y del sistema nervioso endocrino. La Onagra contiene aceites esenciales omega 6, ácido linoleico y ácido gamma linolénico. Este aceite ha comprobado en la mujer que su utilización resulta muy efectiva para combatir, entre otras cosas, el síndrome premenstrual, la hinchazón de vientre, la infertilidad, ansiedad, irritabilidad y prevención de quistes de varios miomas o fibromas. Don Quay, Esta planta aumenta y favorece la circulación, lo que ayuda a evitar el crecimiento de tejido y sanar el que está dañado. Además una buena circulación también contribuye a eliminar toxinas y desechos metabólicos lo cual es importante para tratar los miomas. Vitamina E El aguacate y los alimentos ricos en vitamina E son de gran ayuda ya que actúan como regulador hormonal, reducen la permeabilidad capilar y protege de la degeneración celular. Ajo, la toma de ajo crudo en la noche o la mañana, es un remedio poderoso para erradicar los miomas. Las sustancias antibióticas, depurativas y antioxidantes de este actúan como una de las mejores medicinas naturales. Vitamina A, protege las mucosas, actúa sobre el epitelio del útero, interviene en la síntesis de hormonas sexuales y previene la degeneración sexual por la edad. Abunda en frutas y hortalizas anaranjadas. Vitamina D. Estudios recientes respaldan la terapia con vitamina D3 como segura y eficaz. Interviene en la salud hormonal sexual femenina y su principal fuente es el sol. Omega 3. El DHA de este aceite de pescado tiene una acción específica sobre los tejidos neuronales y reguladora del sistema reproductor. Está presente en el pescado azul y ciertas microalgas. Alimentación. Una dieta saludable es sin duda indispensable para que cualquier tratamiento funcione, incluyendo las terapias naturales. Es por ello que se recomienda ingerir una dieta rica en nutrientes. Añadir más alimentos ricos en fibra en su dieta favorece la eliminación del exceso de estrógenos en su cuerpo, lo cual contribuye a detener el crecimiento de los miomas. Las frutas más ácidas y verduras son también ricas fuente de fibra, por lo que se sugiere añadir suficientes en la dieta. Por último, los frutos secos como las nueces y almendras son ricas en fibra también. Se deben evitar los azúcares refinados y las grasas dañinas que pueden repercutir negativamente en los miomas, por lo que se recomienda limitar o moderar su consumo. Ahora ¿Qué es la miomatosis uterina? Los miomas, fibromas, quistes o pólipos uterinos son tumores benignos que aparecen en el músculo del útero que se contrae durante el parto, también conocido como miometrio. El tamaño de los miomas es variable y aparecen con más frecuencia durante la edad fértil de la mujer. Generalmente cuando son pequeños no representan una preocupación, sin embargo si se desarrollan de gran tamaño pueden convertirse en un problema serio. Hasta hoy se desconoce la causa de los miomas uterinos, aunque se sabe que las hormonas femeninas contribuyen a su crecimiento. Es por ello que suelen presentarse durante la edad fértil de la mujer y con mucho menos frecuencia durante la menopausia, etapa en que las hormonas comienzan a descender. Otras hormonas que pueden participar en el crecimiento de miomas son la prolactina, la hormona paratiroidea y la hormona del crecimiento. Aunque también existen razones biológicas que explican su aparición, entre estas cabe destacar un aumento de los receptores del útero a los estrógenos, probablemente de origen genético y algunos cambios hormonales durante la menstruación. Además, la aparición de miomatosis uterina se cree que está favorecida por algunos factores predisponentes, también como por ejemplo la raza afroamericana, 50% frente al 25% de la raza blanca, la edad donde son más frecuentes en la cuarta década de la vida. La obesidad, existe evidencia que sugiere mayor riesgo tanto de padecer miomas como de un mayor tamaño de estos en mujeres con sobrepeso. Mujeres nulíparas que nunca han dado a luz. Factores hereditarios, parece que puede haber algún tipo de influencia hereditaria porque es frecuente que se presenten en mujeres en la misma familia, sobre todo en familiares de primer grado factores hormonales la menarquía precoz o primera regla aumenta el riesgo de aparición y la cantidad de estrógenos o de sus receptores uterinos está aumentada en las mujeres con miomas muchas veces también los miomas desaparecen solos no es necesario la cirugía ni siquiera tomar medicamentos en la mayoría de los casos el equilibrio y armonía emocional combinado con una dieta equilibrada puede ayudar con gran éxito a desaparecerlos y evitar que sigan creciendo, no importa la edad que se tenga. Generalmente se trata de una condición asintomática, sin embargo algunas mujeres pueden experimentar síntomas severos como por ejemplo sangrado excesivo durante el período menstrual, duración prolongada del período menstrual, calambres durante la menstruación, dolor de espalda, necesidad de orinar con frecuencia, relaciones sexuales dolorosas, etc. Según estadísticas, los miomas uterinos son los responsables del 2 al 10% de los casos de infertilidad, aunque hay que mencionar que no todas las mujeres que desarrollan miomas tienen problemas para concebir. Sin embargo, si existen, es recomendable tratar de reducir el crecimiento de su tamaño para evitar presentar dicha dificultad para concebir u otros problemas asociados. Entre algunas recomendaciones que tenemos es que debido a que se pierden grandes cantidades de sangre, es conveniente consumir alimentos ricos en hierro, como por ejemplo frutos secos y deshidratados como cacahuetes, pistaches, habas, pasas, arándanos, etc. Legumbres como los garbanzos, frijoles, habas, lentejas, vegetales como alcohol, coliflor, brócoli, espinacas, hierbas en té como el diente de león, ortiga, etc baje su consumo de grasas dañinas y aumente el consumo de fibra, magnesio y vitamina B para ayudarle a parar el exceso de estrógeno que es la hormona que incentiva los miomas. Espero que esta información le haya podido ser de ayuda, si es así no olvide suscribirse, compartirla y dejarme su valioso comentario abajo y si necesita alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigue en su ciudad puede ir a la descripción del vídeo emitiendo online y allí lo encontrará en diversas presentaciones y que pase un feliz y maravilloso día.